A faces. Hola. <risa> Hola gente de Yo YouTube Quiero también en este nuevo video. Por fin me ven la cara de nuevo. <risa> en este video más. <risa> me <risa> Este video es nada más y nada menos para decirles el futuro de este exquisito canal. Exquisito, sí, exquisito. Lo primero que puedo decir es que el formato de remix va a continuar, pero necesito su ayuda. Vayan a mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, van a estar en la descripción, el Discord también. Todos, estoy activo de nuevo amigos activísimo eso es extraño y necesito que todos o sea las personas que por ejemplo vean un video y digan wow eso quedaría muy bien en un remix van y me lo dejan allá y me dicen oye jm me encantaría que hicieras un remix de esto y yo perfectamente haré el remix Obviamente analizaré qué video y qué cosas será Tampoco voy a hacer un remix de eh, Peña Nieto Bueno, y lo segundo que voy a decir es que voy a estar subiendo muchísimo contenido casi diario Creo que voy a subir un video diario, creo No sé, cada vez que digo eso explota mi canal Y me voy y no vuelvo pero esta vez creo que sí, porque estoy preparándome de verdad. Estoy preparado para volver de la manera más explosiva posible. ¡Explosiva! Lo tercero que voy a decir es que de verdad me sorprende bastante... Que aún tanto tiempo que he estado Inactivo, subo un remix y están Todavía ustedes ahí, si me siguen Apoyando las personas que pensé que O sea, seguirían irían por Yo irme tanto tiempo eh, Porque mi canal no es grande Mi canal es un canal que está intermediamente entre, la, entre los Canales que están surgiendo, pues No sé si me explico, soy mal explicando cosas Es como que estoy en el Comienzo de, del crecimiento Pues, entonces me sorprende bastante Porque en, en esto, en esa etapa uno deja de subir videos y desaparecen todos, wey. o sea, vuelves y ya no hay nadie o sea, sorprende que aún hay personas Que siguen viendo mis videos Y que los reconozco en los comentarios Reconozco a todas esas personas que siempre Han estado en mi canal y yo me quedo ¡Wow! ¡Increíble! Quiero dar agradecimiento Especial a Davids a Davis. creo que es, Creo que así Creo que así tiene en, en su Twitter De todas maneras lo voy a dejar en la descripción Él me ayudó a editar el video de Marcelo, a ver no sé y de verdad le agradezco porque mi computadora no, no estaba aceptando los videos Estaba totalmente trabada O sea, yo abría el Sony Vegas, medio editaba un video Y explotaba y se cerraba y se apagaba wey. O sea, al final del video lo voy a mostrar a la computadora Donde yo edito para que todo se quede, se, se quede como que What the O sea, edito un, casi que una patata wey. Y bueno, prepárense para la locura que se viene amigos que vienen muchas locuras en el canal: vlogs, remixes, em, em, em, em, memes y de todo. Y suscríbete, dale like y comenta para un próximo video. Chao.